Dios es mi roca, fortaleza y salvador. En Él es donde encuentro protección. Dios es mi escudo y tiene el poder para salvarme y protegerme. Disfruta la vida porque es un don de Dios. Con cada amanecer, Dios nos bendice y nos da una nueva oportunidad. Así que deja de vivir con el miedo y vive con valentía. Deja de llorar y ten más fe. Para de confiar en ti, y confía más en Dios. Cuando a tu vida lleguen problemas, alaba a Dios, porque Él está en control. Deja de escuchar el desánimo que te dice, deja de luchar, o al fracaso que te dice, la batalla está perdida. Escucha que Dios te dice hoy, no te des por vencido, yo estoy a tu lado. Tener fe en Dios no quiere decir que no tendremos problemas. Tener fe en Dios es saber que nunca caminaremos solos en el campo de batalla de la vida. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos 18.2